Siguiendo con el estudio del producto marginal y del producto medio, que son dos funciones que vienen directamente derivadas de la función del producto total, tenemos que apreciar aquí que existe un punto que es interesante, que es este de aquí, en donde el producto medio es máximo, que como explicamos anteriormente ocurre allá donde... El producto marginal es igual al producto medio, porque el producto marginal, como es el aumento del producto total derivado de la incorporación de un trabajador adicional, el producto marginal es pues el aumento del producto total partido por el aumento de L, esto es llevado a términos infinitesimales, es el concepto de la derivada. La derivada en un punto sería ese mismo punto en el cual tendríamos ese valor del producto medio. El producto marginal coincidiría con el producto medio ahí. Bueno, esto es cuestiones matemáticas que no son excesivamente relevantes en este punto. ¿no? Pero lo que sí que nos interesa es el hecho de saber que aquí es donde obtenemos el máximo del producto medio, donde obtenemos la máxima productividad por cada trabajador contratado. Este punto recibe el nombre de Óptimo Técnico. Desde un punto de vista técnico de maximizar la producción que yo obtengo por cada trabajador contratado, este sería el punto, es decir, completando esta cantidad de trabajadores. Bueno, o si sea, aquí me sale cuatro, entre el 4 y 5 a lo mejor es que contrato cuatro personas a tiempo completo y una a tiempo parcial, por ejemplo. ¿Okay? Igual que este es el último técnico, la cantidad de trabajadores que me genera el máximo de volumen de producto total, en este caso, en este ejemplo que os he puesto, el 6 sería el que nos generaría el sí. máximo de Máximo técnico, porque técnicamente es imposible obtener más, por eso es el máximo técnico. Bien, nos queda preguntarnos: ¿y qué cantidad de trabajadores va a contratar esta empresa? Si lo que busca maximizar beneficios. No podemos saberlo, todavía no podemos saberlo. ¿Por qué no podemos saberlo? Porque estamos hablando únicamente del volumen de producto total que nos genera. No podemos decir, pues, seis. Sería la respuesta, puesto que así obtenemos el máximo volumen de producto total. No es eso lo que busca la empresa. Una empresa no busca vender el mayor número de fotocopias posible. Lo que busca es obtener el máximo beneficio. Entonces, a lo mejor, es muy posible que este sexto trabajador, en el paso del quinto al sexto trabajador, este sexto trabajador yo le tenga que pagar un sueldo de 1.000 euros, y el aumento de producto total que me está generando, solo lo voy a, pedir, eh, a poder vender por 500. he hecho más fotocopias gracias a que esa persona está en mi empresa. ¿eh? Ha aumentado, pero el valor de esas fotocopias a lo mejor son 500 euros. Y yo les tengo que pagar un sueldo de 1000, por consiguiente no contrataría ese trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta no es el máximo término. Tampoco la respuesta es el óptimo técnico, porque podríamos estar tentados a pensar que, por el hecho de que aquí es donde tengo la máxima productividad por cada trabajador contratado, pues eh, eso sería lo más, eh, lo más atractivo. No lo es, no necesariamente lo es, porque a lo mejor contratando a un trabajador adicional, este quinto trabajador, pues, porque correspondiese, ¿no? Eh, Voy a pagar 1000 euros y va a generar 1500. O sea, no a lo mejor no genera 2000 que sería para aquí, pero si le voy a, a pagar 1000 y me va a generar un incremento en mis ingresos de 1500, voy a tener ahí un beneficio de 500. Por consiguiente, no eh, será la respuesta necesariamente ni el óptimo técnico ni el máximo técnico, sino por lo general algo una cantidad comprendida entre ambos comprendida entre ambos valores. Es obvio que no voy a contratar el séptimo trabajador. Nunca voy a pasar más a la derecha del máximo técnico, porque es un trabajador que me aporta una producción negativa. Es esa persona que está molestando al resto de trabajadores. No voy a pasar de aquí, no voy a pasar de aquí. Tampoco me voy a quedar antes del último técnico, que es el correspondiente a este punto de aquí. Tampoco me voy a quedar antes. ¿Por qué? Porque cada trabajador adicional que yo incorpore hace que crezca el producto medio, hace que crezca la productividad no solo la suya, sino la de todos los trabajadores que yo tengo en la empresa. No me voy a quedar antes. Luego, ¿dónde me quedaré? En esta área de aquí. ¿Eh? Si llevamos área 1, antes del técnico. Así es como trabajar en una empresa que busque maximizar beneficios. ¿En cuál? ¿En qué punto dentro ese, de ese intervalo? No lo sabemos todavía, porque aquí estamos hablando únicamente de producción. No hablamos de lo que me cuesta producir ni de los ingresos que yo voy a obtener por esa producción. Aquí no está el precio de aquello que yo estoy produciendo. Si las fotocopias que yo vendo es a 3 céntimos o a 5 céntimos de euro. No está. Aquí no, está en los, no están los costes que yo tengo de producción. Por consiguiente, eso tendremos que verlo estudiando los costes. Pero antes de hablar de los costes, tenemos que eh, introducir el concepto de la productividad marginal creciente o decreciente o de su eh, pariente cercano, que son los rendimientos Rendimientos crecientes o rendimientos decrecientes. Fijaos que cuando hemos representado la función de producto total, la hemos puesto convexa en el primer tramo, hemos explicado por qué en el caso general es así, para ser cóncava en la continuación, lo cual nos generaba un producto marginal creciente y luego decreciente. Esto significa que según vamos incorporando trabajadores adicionales en esta primera mitad, en este primer tramo, ...el aumento de producción que yo voy teniendo es cada vez mayor... ¿eh? ...y aquí es cada vez menor... ...extrapolado a que no solo sea el factor trabajo... ...sino que fuesen la totalidad de los factores productivos... ...quienes eh, al incorporarlos, digamos, consigamos con ellos... ...un mayor mm, aumento en el volumen de producción... ...o que el incremento que obtengamos sea menor que proporcionalmente... ...sería el concepto de los rendimientos crecientes o decrecientes ya Mantus, en el siglo XVIII, hablaba de este concepto y nos ponía un ejemplo que era, en esa época era, se estudiaba mucho, obviamente, por el peso que tenía la economía del sector agrario, pues eh, estudiaba el hecho de que ante la incorporación de más trabajadores y de más tierras al proceso productivo, los aumentos que íbamos a tener iban a ser cada vez menores, cada vez menores. Es decir, que estaríamos en ese estado de rendimiento decrecientes ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque tú, si vas a cultivar unas tierras, en primer lugar hace, lo haces con las tierras más fértiles, más productivas. ¿no? Si, si tienes que incrementar tu volumen de producción, las tierras que vas a contratar a continuación serán menos productivas, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y la productividad, por tanto, del factor de trabajo que tú vayas a incorporar allí pues también será menor el volumen de producción que vamos a obtener con la incorporación de nuevos trabajadores será cada vez menor son los rendimientos decrecientes bueno maltrujer lo relacionaba con el aumento de la población y de la de, de la situación de estado estacionario a la cual se podría llegar por ese motivo ¿no? bien eso lo podemos eh, apreciar en cualquier ámbito en cualquier ámbito es decir yo si en esa empresa Copiadora, ¿a quién contrataré en primer lugar? O sea, personas más ágiles, más, eh, que, que tengan ma mayor facilidad para, trabajo, para ese trabajo. A continuación, ¿quién contrataría? O sea, al segundo mejor, y a continuación al tercero mejor, al cuarto mejor. Es decir, que la, eh, cada vez va a ser peor, digamos, el factor trabajo en ese sentido. Que yo vaya incorporando, por lo tanto, el, el aumento de, de producto total que yo voy a obtener sería cada vez mejor cuando ya tenemos en ese tramo de los rendimientos decrecientes. Bien, pasando ya a hablar de los costes, los costes serían ese equivalente monetario de los inputs que incorporamos en el proceso productivo. Aquí estamos hablando del factor trabajo, pero no es el único input, no es lo único que necesitamos para producir. ¿Eh? Aparte del factor trabajo necesitamos eh, todo lo que es materias primas. En nuestro caso sería la electricidad. Para tener iluminación, para que funcionen las máquinas eh, fotocopiadoras, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? pues serían también los, el papel, el tóner, etc. Etcétera, etcétera, todo, todo lo que yo necesite ahí para mi proceso productivo. Los costes. Eh, los vamos a abordar, eh, igual que en el caso de la, función, de la producción, los vamos a abordar también en el corto plazo. Eh, en el corto plazo tendremos dos tipos de costes. Tendremos costes fijos, y costes variables. Los costes fijos son aquellos que dependen de los factores fijos de la empresa, es decir, que no dependen del volumen de producción. En el ejemplo que estamos poniendo, si yo tengo que pagar mil euros, pongamos por caso, por el alquiler del local en el cual yo voy a hacer las fotocopias, pues yo voy a tener que pagar mil euros. Ya sea que haga una fotocopia, diez fotocopias, mil fotocopias o cien mil fotocopias en un mes. Voy a tener que pagar 1000 euros. Es un coste fijo, no depende del volumen de producción. Por tanto, su representación gráfica sería la siguiente. En función del volumen de producción, que lo llamaremos Q, la cantidad producida, el coste fijo será una constante constante, da igual que yo produzca 0, 1, 3, 50, 50 millones de fotocopias. ¿Eh? Yo tengo que pagar, en ese ejemplo que he puesto, mil. Tengo que pagar mil euros. Bien, aparte de los costes fijos, tenemos otros costes que son variables. Los costes variables son los que sí que dependen del de volumen producido. Es decir, cuantas más fotocopias haga, pues más electricidad gastaré, más papel gastaré, más tómero gastaré, más factor trabajo tendré que incorporar al proceso productivo, más horas de trabajo habrá que, que echar, etc. Etcétera, etcétera. ¿Qué forma tendrá la función de costes variables? La función de costes variables tendrá una gran analogía con la función del producto total. ¿eh? De hecho, viene derivada de la forma que tiene la función del producto total y será cóncava en un primer momento y convexa a continuación. Esta será la forma que, normalmente, tendrá la función de coste variables y vendrá explicada por la forma que tiene la función del producto total. En efecto, si nos fijamos, para tener eh, mayores volúmenes de cantidad producida aquí al principio crece poco crece poco el coste variable que tenemos cuando crece aceleradamente es a partir de un determinado punto, ¿no? ¿Por qué crece poco? Porque cada trabajador adicional que yo voy incorporando aquí, vimos que hacía crecer mucho el volumen producido luego el coste que yo tengo por cada unidad producida es relativamente pequeño porque estoy aprovechando esa especialización en la que se iban dividiendo las tareas y las personas se iban ocupando de diferentes fases del proceso productivo y empresa. Cuando se va agotando esa especialización, aun cuando el aumento del producto total que tenemos siga creciendo, lo va haciendo a un ritmo menor, lo cual significa que según voy incorporando que el factor trabajo, más me va costando producir cada una de esas unidades. Es por ello que la función de costes variables, a partir de un determinado momento, como por vamos a la aquí, pase a crecer de una forma bastante más acelerada. Bien, si el total de los costes que yo tengo son costes fijos y costes variables, ¿qué forma tendrá la función de coste total? Pues será la suma de ambos, será la suma de ambos. Es decir, si yo produzco cero, el coste total que voy a tener son mil, porque el coste variable no voy a tener ningún coste. Si no hago ninguna fotocopia, no gasto nada de tóner. No gasto nada de papel, no gasto nada de electricidad, etcétera, El coste variable sería 0. Luego el total sería los 0 más los 1000 que tenemos del alquiler. Si yo produzco por aquí esta cantidad de fotocopias, pues incurro en estos costes variables. Y además tengo estos costes fijos que los tengo siempre. Luego tengo que sumar a esos costes fijos, a esos 1000, estos costes variables, aquí. Los sumamos. ¿eh? Esta distancia la sumamos en. Para más unidades, pues esta cantidad aquí, lo sumamos. Lo sumamos, lo sumamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy representando esta gráfica paralelamente por aquí. Es decir, los costes totales serían una paralela a los costes variables partiendo del punto donde tenemos representado el coste fijo. Esa será la forma en que tendrán los costes Bien, podemos estar igualmente interesados en conocer, como vimos, los, el producto marginal, el factor del producto total y el producto medio, el factor del producto total, pues podemos estar interesados en conocer cómo serán los costes totales medios, los costes variables medios y los costes fijos medios. ¿Qué son, por ejemplo, los costes fijos medios? Los costes fijos medios de lo que nos informarán es de a cuánto tocan cada, la, cada unidad producida de los costes fijos en los cuales yo Por ejemplo, si yo produzco una única unidad, una sola fotocopia, pues la cantidad de estos son los costes fijos medios, Si yo produzco una sola fotocopia, el coste fijo medio en el que uno es de 1.000. Solo porque será coste fijo medio, será coste fijo partido por cantidad, obviamente, ¿no? Coste fijo partido por cantidad. ¿A cuánto toca todas las unidades que yo produzco de esos costes fijos? Pues mil entre 1 serán mil. Si yo produzco dos unidades, dos fotocopias, ¿a cuánto tocan? A 500. Entre 2, 500 Si produjo 3 unidades, 333 Si produjo 4 unidades, 250. Si produjo 5 unidades, 200 Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que los costes fijos medios serán decrecientes y serán asintóticos con el eje de las tisas. No llegarán nunca a cortar el eje de las tisas. En el infinito llevaría a tocar el eje de las tisas. ¿Verdad? Los costes fijos medios en la forma que tendrá. Igual que.. Podemos hablar de los costes fijos medios, podemos hablar de los costes variables medios. ¿Cómo serán los costes variables medios? Pues o será a cuánto tocan de los costes variables cada unidad producida. Es decir, es el resultado de dividir el coste variable entre la cantidad. El coste variable entre la cantidad. Si lo vamos viendo, podríamos hacerlo igual que hicimos antes para tener el producto marginal ¿eh? y el producto medio, sobre todo el producto medio en concreto, ¿eh? que lo vimos con, las, con la tangente del ángulo que formaba el radio vector que iba a, a tocar la, la función, veíamos que los costes variables medios tienen un primer tramo de y un segundo tramo creciente. Igual que tenemos los costes variables medios, tendríamos los costes totales medios. Los costes totales medios serán el resultado de sumar los costes fijos medios y los costes variables medios. Fijaos que aquí los costes totales y los costes variables serán paralelos, puesto que la diferencia entre ambos será constante eran los costes fijos. Sin embargo, ahora, los costes totales medios, que son el resultado de dividir el coste total entre la cantidad, o bien la suma del coste fijo medio más el coste variable medio. Los costes totales medios, si la diferencia que tenemos con los costes variables medios son los costes fijos medios, pues tenderán en el infinito a juntas puesto que es esta diferencia que hemos tenido. Por lo tanto, en este caso no serán paralelos. Nos queda únicamente en este tema, en este módulo, hablar del coste marginal. El coste marginal es el aumento de costes totales en los que incurrimos por, por producir una unidad adicional. El coste marginal, por tanto, será aumento de costes totales partido por aumento de Q. Esto llevado a términos infinitesimales sería el concepto de la derivada, sería la derivada del coste total respecto. La forma que tiene la función de costes marginales, si la función de costes totales es como la que hemos explicado anteriormente, sería la que tenemos aquí, sería una forma de parábola. Pero el coste marginal tiene además una característica que lo relaciona con los costes medios. En efecto, el coste marginal corta tanto el coste variable medio como el coste total medio en sus respectivos mínimos. Es decir, que si lo representáramos aquí, tendría que pasar por esos mínimos. ¿Por qué es eso así? ¿Por qué el coste marginal corta el coste variable medio y el coste total medio en sus respectivos mínimos? Porque si el coste de producir una unidad adicional hace que el coste medio caiga, necesariamente el coste marginal ha de estar por debajo. Si el coste marginal, el coste de producir una unidad hace que el coste medio crezca necesariamente ha de estar por encima ¿Eh? eso es, esa aplicación sería válida tanto con los costes variables como con los costes totales si eso es así si al ser menor hace que caiga y al ser mayor hace que crezca solo puede ocurrir si lo no contar en el mínimo luego ya tenemos explicada la producción y los costes Hemos visto la empresa desde ambas ópticas.